Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy a la mañana, o por lo menos a la mañana acá de... Yo vivo en Argentina, en Buenos Aires, a la mañana de Buenos Aires, Argentina, puse un posteo en Facebook y en Instagram. Y el posteo era algo como, te digo algo, vos también podés. ¿no? Y lo puse a primera hora también junto con un comentario que era algo así como, a minuto cuenta, y este minuto nosotros lo podemos aprovechar al máximo tomando decisiones pensando, reflexionando, incluso hasta sintiendo qué es lo que nos pasa y cómo queremos modificar aquello que nos pasa, siempre y cuando, obviamente, quieras modificarlo, cambiarlo o mejorarlo. Ahora ya han pasado un montón de horas del, del día de hoy. Ya estamos, por lo menos acá en Buenos Aires, son las 7 y media de la tarde, 19.34. Y la idea es eh, que te preguntes, a ver, ¿qué fue que hiciste diferente en el día de hoy, desde que comenzó tu día?, o por ejemplo acá en Buenos Aires, desde que comenzó mi día, o el día de las personas que viven acá en Argentina, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, no importa, hasta ahora, que son ya 7 y media de la tarde. ¿Qué fue que hiciste diferente en referencia a ese tema que te molesta, que querés modificar, que querés cambiar, que querés mejorar? Porque está claro que si repetís lo mismo lo más factible, lo más probable es que sigas obteniendo los mismos resultados. Y también pasa que cuando te pones a plantear o cuando yo me pongo a plantear las cosas, también nos hacemos las mismas preguntas. Entonces también es posible que vos durante el día te hayas hecho las mismas preguntas y estas preguntas de alguna forma te llevan a las mismas respuestas. Y si no, también pasa, que esto se ve mucho y se estudia y se trabaja mucho en coaching, es que también buscamos cómo justificar aquello que hacemos e incluso aquello que no hacemos. Justamente para no modificar, por más que nos moleste, no modificar esos resultados, esas cosas que nos están pasando y que en el fondo sí queremos cambiar. Entonces, la idea de este video es que te pongas a pensar, yo te cuento, te digo que vos también podés cambiar, que también es posible, que vos también podés, que yo también puedo, es un poco confiar en cada uno, y sí teniendo, poniendo atención en que no solamente alcanza con la confianza, también hay que ponerse a trabajar y reflexionar en aquello que pensamos, sentimos, decimos y hacemos incluso. Y si no lo hacemos es encontrar las razones por las cuales no las estamos haciendo. Así que bueno, este video es así corto eh, para cerrar el día de hoy y te invito a que te pongas a pensar y reflexionar sobre ¿por qué no estás pudiendo hoy? Y esto sí es coaching. Esto es lo que nosotros como coaches trabajamos, yo como coach trabajo, ayudando y acompañando a mis clientes a que desde una mirada más objetiva, desde una mirada sin juicio, no, no, no, no tomamos parte digamos, de, lo que, de lo que te pasa, de lo que les pasa a mis clientes. Sí somos objetivos en cuanto a su beneficio, en aquello que quieren lograr y que quieren conseguir y allá vamos a por eso. Acompañamos a nuestros clientes, acompaño a mis clientes, a que generen esos cambios para poder lograr aquello que quieren. Así que bueno, la invitación del día de hoy, del video de hoy, es esto. Que te pongas a pensar que también vos podés, y que sí es posible cambiar, y que el cambio viene acompañado, o los logros vienen acompañados de esos cambios, y los cambios tienen que ser también incluso en la forma de preguntarte, en la forma de, de hacer las preguntas para conseguir esos cambios. Bueno, nada. Acá termino este video y te espero para el próximo. Y cualquier cosa me encontrás en las redes sociales. Y si querés una conversación de coaching, me contactás por privado. Y coordinamos día y hora. Hasta luego.